Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, tribu? Aquí estamos, un jueves más, en nuestro directo de los jueves a las 7, 7 y 10. <ríe> ya sabéis, siempre llego sobre las 7 y 10, un poco para daros a todos tiempo a encontrar el lugar, estar preparados, y yo también. <ríe> Muy bien, bueno, pues... Este es uno más de estos jueves que estamos dedicando a recorrer la Rueda del Año, o sea, en los que vamos viendo las diferentes energías que nos están tocando en cada momento. Me consta que en este directo en concreto sois un montón de gente nueva, ya en el, en el directo anterior había un montón de gente que pues era la primera vez que se nos unía, otros muchos me me venís siguiendo estos directos, bueno, aparte de alumnos o seguidme desde hace años, eh, venís siguiendo estos directos desde el confinamiento que lo hacíamos, estuvimos durante todos los días mucho tiempo y luego seguimos todos los jueves hasta el verano. Hemos retomado los jueves y estamos haciendo un recorrido por las energías de la rueda del año, por qué energías nos están tocando, qué energías hay en la Tierra en, en cada momento. Empezamos en septiembre, mediados, principios de septiembre, con la energía de la madre, que dijimos que iba a seguir durante un tiempo, y de hecho está siguiendo, seguimos trabajando con el tema de la energía de la madre, y hablamos como parte de esa energía de la madre tiene que ver, bueno, pues con la energía, de, con lo femenino, tiene una parte que ver con lo oculto, con incluso... Hablábamos en el siguiente directo del de, de tiempo de los espíritus, que es como se, llevaba, se llamaba. Eh, llamaban eh, los celtas, a toda esta época que va desde el equinoccio de otoño, aquí en el hemisferio norte, hasta eh, pues principalmente, yo creo que es más o menos hasta principios de diciembre. Y digo, yo creo, estoy hablando de lo que. de cómo yo siento esa energía, ¿vale? Eh, pero el, el momento clímax es en Samhain, es toda esa semana del primero, como a, del 1 al 8 de noviembre, más o menos, es el momento más fuerte donde todas esas energías, todas, eh, todas esas energías por las que ellos llamaban a este el tiempo de los espíritus, están como más fuertes. ¿Por qué el tiempo de los espíritus? Eh, pues porque los velos desde el equinoccio de otoño empiezan a hacerse cada vez más finos entre este mundo y lo que suelen, suelen, ellos solían llamar y nosotros también el otro mundo entonces eh, como que la energía, el mundo de la energía el mundo de lo sutil y el mundo de la materia este en el que habitamos en el que, el que, somos, con el que somos conscientes de habitar cada vez están como más cercanos y cada vez interactúan, tienen más fuerza, la energía, interactuando en este mundo nuestro. Y hablaba del tema porque os hablaba que sin ser, sin ser algo eh, peligroso realmente, sí que exige de nosotros estar especialmente atentos. E incluso, sí, del 1 al 8 de noviembre, que alguien me pregunta... Eh, nos exige estar especialmente atentos e incluso empecé a distribuir por ahí una guía con métodos para proteger a nuestros animales energéticamente, no solo a nuestros animales, también el espacio, puesto que es lo que les afecta, ¿no? Un poco proteger el espacio, relaciones y protegerles a ellos. Y por supuesto, pues lo que sirve para ellos sirve para nosotros en estos tiempos en los que, pues nosotras lo sabemos, yo y mi equipo lo tenemos súper claro porque normalmente es un momento donde solemos tener muchísimo trabajo y la mayoría de los problemas vienen un poco por lo mismo, que es que cuando la energía empieza a afectar tan de cerca al mundo de la materia, empieza como a tirar de nosotros, sobre todo hay gente que tiene como más conexión, eh, como más conexión con, con, con según qué energías, y en este caso estamos hablando de, de las, de, del astral o la cuarta dimensión, y hay una tendencia a, como a más ansiedad, una sensación de que, de que no llegas, de que no llegas a las cosas y de que todo se te desordena con facilidad eh, muchos animales se nos pierden eh, pasan accidentes accidentes pequeñitos de en casa o accidentes un poco más grandes animales atropellados eh, animales que llevan toda su vida a lo mejor saliendo por ahí y de repente se quedan eh, o sea pues de repente son atropellados eh, también en fin, cosas de este estilo que podemos hasta un punto prevenir. Y digo hasta un punto, porque hay cosas que tocan y tocan. Y a lo mejor, pues yo puede, puede, que, puede que me toque, ¿no? Puede que de repente bajo a la calle me atropelle a un coche y es un accidente. Pero eso no quita que puede ser mi momento, ¿no? Pero sí que hay una tendencia en estas fechas que si estamos atentos y mantenemos una cierta higiene energética, pues podemos prevenir en la medida en la que puede ser eh, prevenido. Así que os pasé un link que tenéis en mi vídeo en Instagram, por Facebook, lo he puesto en el grupo de Facebook de la tribu entre especies, en la página de Entre Especies, en fin, está por ahí. A los que dicen que no les ha llegado, aunque miren el spam primero, vale, y después que vuelvan o se vuelvan a inscribir y estén pendientes del spam, otra vez o eh, nos escriban a escuela entre especies gmail.com vale y se lo les ayudamos a que les llegue en fin está ya por ahí moviéndose mucho porque me llegan muchos de vuestros feedback y me alegro un montón de hecho me llegan feedback de gente que identificó cosas que le estaban pasando y que al utilizar según qué herramientas de las que estuvimos compartiendo eh, pues la cosa ha mejorado, han notado el cambio. Mira, ya está alguien, Lucía, por ejemplo, está también hilando cabos aquí. Hace tres años, el 27 de octubre, es cuando tuve mi accidente, bueno, un accidente en la rodilla que él, bueno, no ha tenido mucho tiempo tocadita. Eh, a ver, accidentes pueden pasar en cualquier época del año. Solo digo que ahora mismo hay una de las causas para esos accidentes, o una tendencia de las causas para esos accidentes, que si está, sí. Protegemos de alguna manera energéticamente y estamos atentos, eh, vamos a poder, eh, se, pues se pueden reducir, ¿no? Principalmente es eso. Pero esos fueron los, los, los dos primeros directos. Luego, el directo pasado, estuvimos hablando del perdón, porque para mí es una puerta. A, a la energía de la Madre a la energía que se está moviendo y toda esta parte del año hasta más o menos efectivamente hasta Samhain para mí es un momento en el que de una manera u otra nos toca trabajar el perdón y estuvimos hablando del perdón lo tenéis este vídeo lo tenéis en IGTV y con un poco de tiempo yo estoy segura que me dará tiempo a subirlo a, a Youtube y también lo tendréis en el canal de Youtube eh, hoy Quería hablaros de algo que salió también en estos directos anteriores, que es el lenguaje cósmico. Como sabéis, a principios del confinamiento eh, desarrollé un cursito pequeñito, un taller, yo le llamo el taller, por eso porque es muy pequeñito y es muy práctico para desarrollar el discernimiento que decía yo por aquel entonces, ¿no? que es la, es la necesidad que yo vi en el ambiente. Necesitamos desarrollar el discernimiento, el discernimiento que con tanta información que llegaba y además información contradictoria en muchos, a muchos, en muchos niveles eh, y por el momento en el que estamos y un poco el, cómo se está desarrollando todo, necesitamos el discernimiento ahora mismo yo creo que es vital para nosotros y para nuestra especie desarrollar el discernimiento y saber por dónde nos movemos. A este tipo de discernimiento, yo la primera vez que me hablaron de ello, le llamé, le llamé bueno, le, le llamaron lenguaje cósmico. Y es un nombre que a mí me encanta y es el mismo nombre que yo le di a ese taller y con el que sigo trabajando en todo esto. ¿En qué, qué, en qué consiste? Bueno, pues... Llevo 20 años trabajando como comunicadora con otras especies, no solo animales, también árboles, minerales, todo lo que está vivo, y eso hace que haya estado trabajando mucho entre las diferentes especies y la cantidad de diferentes humanos que he ido tratando, las maneras que tenemos de percibir, de percibir la vida. Y me he dado cuenta que hay varias cosas, cuando comunicamos con un animal, utilizamos la, lo que llamamos la telepatía. Es un lenguaje que empieza sintiendo al otro y que puede llegar a ser tan fino y completo que es incluso mucho más, eh, mucho más completo que el lenguaje hablado este que estamos utilizando, que estoy utilizando ahora mismo para llegar a vosotros. ¿no? Es, es aún más completo y, pues como siempre os digo, me habréis oído mil veces decirlo, todos lo tenemos, todos podemos desarrollarlo, todos podemos recuperar la capacidad de comunicar de esta manera con otros seres vivos. Pero también me he dado cuenta que hay otras cosas que no son telepatía que los animales parecen tener y que nosotros, pues se diría que a veces no tenemos o que incluso los que lo tienen parece que lo tuvieran como aflasazos. Por ejemplo, eh, estas veces que parece que los animales... Eh, saben el futuro, bueno, sin ir más lejos, esto que se dice mucho por ahí no, mi animal, es que mi animal yo siento que me eligió porque, bueno, pues porque llegué allí, no sabía, llegué a la perrera iba a adoptar, no sabía cuál coger y de repente él estaba en otro sitio hizo tal historia, bueno, hizo, pues, hizo méritos realmente curiosos y se plantó ahí, se me puso delante, me miró y sentí que me decía que era él. Por ejemplo, ¿no? o oh, y esto pasa mucho. Estos gatos callejeros que de repente eligen una casa. Son gatos callejeros, siempre lo han sido. No han tenido otra casa antes, pero de repente eligen una casa y empiezan a entrar en la casa hasta que consiguen quedarse en la casa, ser adoptados por la familia y empezar a formar parte de esa familia. O incluso hay veces, también he tenido algunas veces casos de eh, animales que viven en una casa, pero algo cambia en la casa y ese animal es capaz de encontrar otra casa más cerca o más lejos de la primera que tuvo, donde su presencia hace, cuadra mucho más y tiene mucho más sentido que en la casa donde vivía hasta entonces, yo esto también lo he visto, gatos que cambian de familia y cuando hablas con ellos y te cuentan y ves de una familia u otra, te das cuenta que es que donde son necesarios, donde realmente tiene más sentido su presencia, es en esa casa que han elegido. ¿Y cómo la han elegido? Porque no van por ahí llamando a los timbres, haciendo entrevistas, preguntándote por tu vida, no se pasan horas y horas en un muro mirando a ver cómo es tu vida. No lo hacen así. Es como, que, es como si algo les guiara y les llevara justo al lugar donde donde tienen donde tienen que estar ¿no? donde donde realmente son requeridos mira me dice Margarit conozco un caso exactamente que le ha pasado eso sí yo es que yo os digo no son cosas tan extrañas que pasen yo las he visto pasar muchas veces y no son las únicas he visto muchas así que, que me acuerde ahora mismo a lo mejor pero eh, Parece, se diría, que la vida les habla, algo les está diciendo, algo les está guiando y les lleva justo al lugar. O animales, eso, que, que pues te eligen y luego cuando dicen, no, mi animal me eligió, y hablas con el animal y te cuenta su historia. Y hablas con la persona y tiene una historia similar. No es que la tengan igual desde que se conocen, no, es que ya antes tenían una historia eh, parecida. ¿Y cómo sabe ese animal que acaba de ver a una persona entrar por la puerta de la perrera? La acaba de ver entrar, o sea, ni siquiera está un rato ni, ni sintiéndola, ni viéndola, ni nada. Y de repente sabe, de alguna manera parece que sabe que esa persona tiene la misma herida o la mis el mismo bagaje y tiene una misma visión de las cosas que él tiene y que van a poder... Eh, hacer los buenos equipos que yo he visto que se forman, equipos entre especies maravillosos, entre, entre animales y personas que comparten un sentir, comparten a veces una historia, una situación. ¿Cómo saben los animales esto? Sin hacernos una entrevista, sin estarnos eh, espiando. Es, espiando. ¿No? Luego también, que me estáis diciendo... <risa> El perro en el vecino vivas más en mi casa. Bueno, pues ya te puedes hacer una idea. A lo mejor los animales se acuerdan de la familia que eligió su alma. No. Esa es otra cosa que yo también tenía... Mira, acordarse. ¿Será que se acuerdan que hay una cosa en su cerebro que les dice... Recuerda, tienes que buscar... <risa> tienes que buscar una casa con columpio. Y una vez que entras, la señora tiene rizos y el señor no. Eh, no. No. No, no es así. ¿Por qué lo sé? Bueno, yo me acuerdo cuando antes de empezar a recordar la capacidad de hablar con animales, esto yo cuando recordé la capacidad con animales yo ya estaba viviendo con Gasby, mi perro. Eh, llevábamos pues como tres o cuatro años juntos ya. Y yo había muchas cosas de Gasby que me llamaban mucho la atención. Yo tenía súper claro que ese era un animal, que era un ser sabio y que tenía capacidades que yo ni de lejos y no entendía muy bien por qué. ¿No? por ejemplo, me acuerdo, creo que alguna vez os he contado, cuando sabía perfectamente, yo solía llevármelo a todos lados, pero bueno, pues había veces que no podía o, en, en, llevármelo, y había veces que yo de verdad no entendía cómo sabía que se venía y cuándo no, o sea, yo hacía siempre los mismos ejes. incluso llegaba a coger la correa para ver si es que realmente podía... Eh, si, si realmente podía, sabía que no venía, o era solo que estaba esperando el gesto, y aunque cogiera la correa, si él sabía que, yo no, que no venía, ni se movían. Es más, me miraba así como diciendo, por favor. <risa> ¿No? En fin. Total, que no entendía. También me acuerdo de que por aquel entonces llevaba gafas, ahora estoy operada y, <risa> y, de, y, de, y, y no las estoy llevando, pero yo tenía gafas. Y... Y me acuerdo que a veces tenía poco poca dioptrías, pero lo justo para cuando sales a la calle te las pones y por casa pues muchas veces estaba sin ellas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que soy muy despistada, siempre lo he sido, y pues yo iba por ahí, ponía mis gafas, las dejaba en no sé dónde y de repente luego quería salir a la calle o lo que fuera y es las gafas. ¿Y dónde dejaba las gafas? Y tal, y al final... Era mi perro el que me mostraba dónde estaban las gafas. Hasta el punto que cuando perdía las gafas ya siempre decía, Gasbi, ¿dónde están las gafas? Y él siempre, siempre, siempre lo sabía. Y claro, yo decía, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es exactamente esa? ¿Qué memorión tiene? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que las dejé ahí? ¿Cómo se puede acordar si fue hace tres días? O, o bueno, vale, ponga que te acu se acuerde, pero ¿y las veces que él no me vio dejarlas ahí? ¿Cómo lo sabe? Encima de un mueble que él no ve. ¿Cómo puede ser? no Bueno, pues esto poco a poco me lo fue enseñando. Cuando empecé a hablar con él, él me, enseñó, me empezó a enseñar en qué consiste. Porque no es telepatía. Él obviamente no hacía telepatía con las gafas, ¿no? Porque, como alguien decía por aquí, encontrar a su, a, su, a su pareja, digo a su pareja, sí, a su pareja, pero bueno, también a su familia, puede ser por frecuencia, efectivamente, pero por frecuencia, pero ¿qué nivel de frecuencia? Y no es telepatía, porque la telepatía es una conversación, es yo te envío información, tú si quieres me la envías de vuelta. Es que yo de repente... De todas las señales, claro, porque realmente cuando te pones a sentir a tu alrededor, estás conectado con todo. Entonces, ¿cómo identificas esa frecuencia que es afín a ti de entre todas? ¿Es así como, como lo hacen? Era así como... Esto es parte de la, lo que yo le preguntaba, ¿no? Me decía que no exactamente. Es algo parecido. Me decía, es algo parecido como cuando encuentra, encuentro tus gafas. dice no es que yo me acuerde, porque claro, yo llegué a pensar que tenía una memoria de elefante tremenda, pero poco a poco empecé a entender que no era que lo guardara en su memoria, sino más bien que era como que él accedía a un campo donde estaba esa información. Entonces yo le decía a Gasby, ¿dónde están las gafas? Y me decía, aquí, ¡pum! ¿Vale? ¿Pasa con absolutamente todo? No. No pasa con absolutamente todo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros estoy viendo que pasa mucho. Una persona ve que su animal hace algo así y ya empieza a hablar como si todos los animales encontraran pudieran encontrar todo en todo momento. Y sin embargo un animal se puede perder él mismo o puede perderse uno de sus compañeros y no saber dónde está. Hay veces que sí que puede encontrarle, pero otras veces no puede encontrarle. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que cambia todo esto? Y él me decía que, puesto que somos iguales, animales y personas, somos seres multidimensionales muy parecidos en el nivel energético, en lo sutil, somos todos muy parecidos, en especial con los mamíferos, pero en general con todos los animales. Eh, con el reino vegetal también hay mucha similitud, aunque también hay otras diferencias más fuertes y con el reino mineral también tenemos similitud, pero está aún más lejana de nuestra conciencia actual y nos cuesta aún más verlo, ¿no? Pero me decía que no somos tan distintos y que funciona muy parecido a cuando nosotros tenemos sincronicidades o tenemos lo que llamamos casualidades. O Serendipia, ¿no? Hay una película incluso dedicada a la serendipity, ¿no? no sé si la habéis visto, un, es que es un suceso fortuito y, y afortunado, ¿no? que pasa de manera casual, es como pues eso, cuando de repente ponte, no sé, voy a poner... Voy a poner eh, así, parecido a la me viene por, por la historia de la película, que no es exactamente esta, pero por ejemplo, ¿no? Eh, encuentras a alguien, os conocéis, os gustáis un montón, hay un montón de feeling, pero antes de que podáis llegar a intercambiar contactos o lo que fuera, ¡fum! La vida os separa. Y, chico, que te has enamorado y ya no se te quita de la cabeza. Y la otra persona igual, ¿vale? Y de repente pasa el tiempo ta ta y de repente cuando menos te lo esperas y sin saber ni por qué, ¡pum!, vuelves a confluir y te vuelves a encontrar. Por ejemplo, eso sería lo que se suele llamar serendipia. ¿Vale? ¿Y eso por qué pasa a veces y por qué a veces no pasa? Porque podemos decir, no, es que era su destino encontrarse y punto. Eh, y cuando tú no te encuentras con este otro que tal no sé qué es que no era tu destino y punto. Pero estamos tan seguros de eso. ¿O hay alguna manera en la que podemos sincronizarnos con, con las casualidades? Podemos sintonizar esa frecuencia de la que hablábamos y fluir con las casualidades y que nuestra vida empiece, en nuestra vida empiezan a, a surgir esas serendipias y esas casualidades y por lo tanto si eso pasa, esas, las casualidades ¿Tienen un mensaje? Esa sería la otra pregunta, ¿no? ¿Tienen, las casualidades, un mensaje? Porque, bueno, si es esto que te digo, que os habéis gustado, de repente nos, no, nos, la vida os separa y de repente os volvéis a encontrar, pues el mensaje no hace falta ni que os lo pregunten, ¿no? Es como que, pues sí, que esta vez no lo... Pam, me, me agarro aquí <ríe> y ya no suelto, ¿no? Eh... Pero hay otras veces que son casualidades que no sabemos, a veces ni nos planteamos el interpretar o el recoger el, el mensaje pues porque no, no, le, no le damos más, más intención. Por ejemplo, eh, Ponte. Eh, Neces... <risa> Solo me salen casualidades con mensajes rotundos <risa> no me acuerdo ahora mismo de un, de un ejemplo de casualidad sin mensaje profundo, pero pero sí puede haberlos, sí puede haberlos, ponte, ponte que estáis, mira, ahora que vengo, veo a aspirante a gato por ahí, ¿qué tal estáis? <risa> eh, ponte que se te. que estáis hablando de gatos y de gatos negros. Y de repente va y se cruza un gato negro. ¿Vale? Estáis por la calle hablando y vais hablando y de repente sale el tema hablando de gatos negros. Pues yo tengo gatos negros, pues tal, pues me gustan, pues no me gustan, lo que sea. Y de repente, ¡frum! se cruza un gato negro. Y te quedas como, ¡ah, mira! ¡Qué casualidad! Pero le das más, eh, le das más importancia. Hay un mensaje ahí, más allá de una, un saludo del destino, de la existencia, diciéndote ¡a mí también me gustan los gatos negros! <risa> ¿Hay algo más ahí? ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo, después de todos estos años de comunicación con, entre animales y personas, de ver cómo se mueven los animales, de ver esa capacidad que ellos tienen para sintonizarse con las sincronías, con las casualidades... ¿no? Eh, y también de verles interpretar y comprender todo ese flujo de la existencia y luego también de ver el cambio en mí, según iba conectando cada vez más con, con esta con ese con, eh, desde la conexión sutil con la existencia y verlo en alumnos míos, aunque no fuera la finalidad última, cuando aprendes comunicación con otros anima con animales, con reino vegetal, con minerales, pero yo veía que estos cambios se iban dando y de hecho, si alguno de vosotros está por aquí, él lo puede decir, cambia, cambia y creo que de hecho en, en, las, en los testimonios del curso de la maestría hay quien dice, no, la cam cambia tu manera de, de, de entender la vida y empiezas a fluir de otra manera, la palabra fluir, ¿no? que yo conociendo a esta chica en concreto, sé que un año, antes de la un año antes, sin haber hecho la maestría, jamás hubiera dicho empiezas a fluir ¿no? con nada. ¿No? Eh, y ver que todo este cambio que se va dando, me di cuenta que tenía que ver. Y he ido aprendiendo que esto es algo que que realmente sí tiene un sentido y no solo es que tenga un sentido casual que, bueno, de vez en cuando voy a ver si interpreto, sino que es creo que hay toda una parte de la existencia, toda una parte de la vida y del sentido de la vida que nos estamos perdiendo. Así lo digo. <ríe> toda una parte del sentido de la vida que está ahí y no estamos siendo capaces de, de verlo aunque sean sus haces muchas veces y muchas otras veces de sintonizar, sobre todo de sintonizar con ellos. Y para mí, en este cambio que como humanos estamos teniendo, eh, pues siempre os he dicho, la telepatía es una de las primeras eh, capacidades que van surgiendo cuando empiezas a conectar, desde este otro lado, que la, la energía de la Tierra nos está ayudando a conectar nuestra percepción desde el, más desde el corazón. Pues desde, cuando empiezas a conectar más desde el corazón, y ya no me gusta mucho usar esa, fre, esa, esa frase porque se ha utilizado tanto para cosas tan distintas que no sé si todos hablamos de lo mismo cuando decimos esto, ¿no? Pero cuando empiezas a percibir desde ese lado, desde esa frecuencia, desde ese... No, desde ese lugar, eh, todo esto empieza a cambiar y de lo primero que ocurre es eso, la telepatía, la conexión sutil y la telepatía con el otro. Otras especies, antes incluso que la tuya, porque nosotros no hacemos telepatía y la telepatía se trata de que el otro te conteste, entonces es mucho más fácil que te conteste un animal que sí que sabe de qué va la vaina, que que te conteste tu vecino que no sabe de qué va el tema y no sabe ni que existe ni que es posible el tema de la telepatía. Eh, pero que también tiene esa capacidad y todos poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Pero incluso antes de la telepatía está esa conexión sutil contigo mismo. Contigo mismo, con tu ser y con todas esas, todo, y con tu destino, con tu esencia y con lo que tu, con lo que tu alma busca expresar aquí en la vida. Decimos muchas veces, lo que es adentro es afuera. Pero luego miramos afuera y seguimos pensando que lo de fuera es lo de fuera y lo de dentro es lo de dentro y yo estoy solo aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo uno? Esa, esa frase que, que me creo incluso muchas veces, que me quiero creer con mi experiencia en el día a día. Y esto es algo que a mí yo he aprendido mmm, hasta un punto de los animales y de la conexión sutil, de esa conexión sutil. Y precisamente en este taller eso es lo que trabajamos, que me preguntabais, ¿no? En ese taller eso es lo que es lo que trabajamos. Y además lo trabajamos desde diferentes lugares. Eh, no quiero reventar un poquito, no quiero reventar desde dónde, eh, pero sí que voy a decir, ¿no? Trabajamos desde varias herramientas que tienen que ver con la conexión con el idioma, o los lenguajes, perdón, los lenguajes del, del corazón. Eh, me estáis lanzando un montón de preguntas. Vamos a ver alguna de las preguntas y luego sigo otro, otro poquito. Creo que esas casualidades te recuerdan en el corazón que la vida está ahí contigo, te acompaña, como tú dices, un guiño. Pues yo creo que es algo más que un guiño. Yo creo que muchas veces te están diciendo incluso qué es lo que tu esencia, tu alma, tú realmente buscas o quieres. Por dónde quieres ir, por dónde fluir, o qué es lo que te está bloqueando, o en fin, guiño, no, más allá de un guiño. Un guiño sería un, hey, ¿qué tal? Que sepas que estoy aquí, aquí para ti. Pero es que está ahí para ti. ¿Y cómo está ahí para ti? Pues hablándote todo el rato. Me dice Gaby, pregunta Maribí el otro día tuve una conversación con una manzana, ¿puede ser? Mirad, eh, esto no tiene tanto que ver con el lenguaje cósmico, eso sería más de telepatía y es lo que yo llamo telepatía espejo, o sea, realmente no es telepatía, es como si lanzamos y rebota y recogemos. Eh, la telepatía... Para la telepatía hace falta una, una práctica y un una pequeño cambio que los que habéis hecho el curso básico conmigo ya sabéis por dónde voy, a qué me refiero, porque si fuera en nuestro estado normal que se da, pues iríamos todos ya haciendo telepatía por ahí y no es el caso. Entonces no es que me entero que existe y ya lo puedo hacer. Cuidado, que eso puede ser una neura como la copa un pino, pensar que todo te habla, ¿vale? Te puede dar esa sensación, ¿vale?, porque conectas, sientes el objeto, porque una manzana eh, viene de un ser vivo, pero no es un ser vivo. Es como... Sí, bueno. Eh, sientes el objeto y de vuelta, y de ese sentir, te, te viene una sensación y un mensaje incluso. Y puede que te venga distinto el mensaje de la manzana que del mensaje del árbol. Pero no deja de ser como si lanzaras tu señal de alguna manera rebotara junto con una, rebotara en, el, en la señal del árbol y te viniera. Ligeramente cambiada porque ha rebotado en el árbol, pero no deja de ser tu propia señal. ¿vale? Yo lo que llamo telepatía es cuando tú te silencias y el otro te manda su mensaje. No sé, espero haber explicado. ¿no? Eh, pero, ya digo, esto es para mí el paso siguiente... Y el lenguaje cósmico lo que vamos es a conectar con ese orden cósmico que parece que hay. Ese orden cósmico que para mí es lo que nos une, lo que nos hace comprobar, esa famosa frase de todos somos uno, nos conecta, nos da cuenta, nos hace eh, nos hace sentir que realmente estamos conectados con todo, con la existencia. Y desde ahí empiezan, cuando empiezo a, conecta, a tener esa conexión sutil conmigo mismo y la existencia, luego ya casi viene solo y de manera súper orgánica esa conexión con los otros que no dejan de ser parte de, de ese todo. Hola Lorena, ¿qué tal? <ríe> Maribí ¿y conversar con una planta? Claro, solo le hablaba yo, pero no había conexión cada vez que la veía. Les encanta que les hablan así que lo habrás sentido, y, y sí, o sea, recibir el mensaje es más comple más complicado, pero si tú les hablas, y sobre todo si tú tienes esa intención de hablarlas, e incluso si cuando, solo lo piensas, pero ya que lo piensas, dilo en voz alta, que para eso tenemos la voz, que es bien bonito, eh... Ellas, claro, que lo reciben y les encanta que les hablen a las plantas. Entonces, tengo una que me gusta mucho ahí, mirándome. <ríe> les gusta mucho que les canten. Y si les cantas, también le va, va a gustar un montón. <ríe> Entonces, bueno, con lenguaje cósmico, lo que hacemos en lenguaje cósmico, lo es un tallercito, que ya os digo, es un mes, tiene un precio súper simbólico a muchos niveles que es de 55 euros más el IVA que ya sabéis que hay que poner y, y ahí está vamos a empezar el 3 de noviembre y de todas formas en estos días voy a seguir hablando del lenguaje cósmico voy a seguir compartiendo eh, y las opiniones y de, de gente que ya lo hizo en la primera edición. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer una comunidad bien grande, que hagamos todo este taller juntos y luego sigamos juntos, desarrollando y profundizando, porque para mí esta conexión, como os digo, no es, no es ni algo casual ni algo puntual. Para mí es una puerta a todo lo que viene, para mí es una puerta al a ese cambio que decimos todo el rato, que estamos, que estamos eh, en el que estamos, pero que yo no veo a mucha gente atinar de por dónde va. Y para mí tiene sobre todo que ver con eso, con nuestra manera de percibir. Percibirnos, percibir la vida, y tal cual percibes, creas. Por lo tanto, tal cual cambia tu manera de percibir, empieza a cambiar esa manera que tienes de crear. Y por eso, esos testimonios que vas a ir viendo estos días de la gente que hizo este curso, son como son. Porque empezaron a percibir distinto y empezaron a crear cosas distintas en su realidad. Cosas que, con las que se sentían mucho más afines, mucho más sintonizados. Muy bien, más cositas que me decís. Yo les hablo a mis gatos a mi perro y me contestan pestañando <risa> Una pestaña, sí, dos, no, no. Bueno, hay, hay códigos. Ellos tienen sus propios lenguajes también, eh, sus propias señales, ¿no? Para hablar, lo que todos, todos los tenemos. Ellos las tienen, nosotros los tenemos. Lo que pasa es que no suelen coincidir, las humanas, con las de otros animales, obviamente, pero si te las sabes, puedes tener tus protocolos con tu animal incluso sin telepatía pero estamos hablando ahora mismo ya os digo de esta conexión de conectar con ese orden cósmico primero uno para luego poder conectar a otro nivel con los demás ¿qué más me estáis diciendo por aquí? hoy te has puesto muy guapa bueno, gracias bueno, este chal a mí me encanta. Me lo pongo mucho, ¿eh? A ver, eh, claro, así lo entiendo yo también. Es como si ent entráramos en una frecuencia de conexión y cada cosa habla desde su lugar de conexión. Cada único y particular. Eso es... Eso es en un segundo estadio. En un primer estadio, todo te habla de ti. Y por eso la telepatía espejo de la que hablo. ¿Sabes? Y nadie dice, muero por tomar el, el curso, pero las actividades por ahora no me lo permiten. ¿Se abrirá uno nuevo después? Ah, bueno, eh, el curso es, es, lo puedes hacer a tu ritmo. Las, las clases están grabadas. Y son, están pensadas para que con un poquito de tiempo que le dediques... Por la mañana, cuando te lavas los dientes y te peinas, la puedas escuchar. Y las prácticas que, que suelo, que en cada, cada clasecita voy planteando, las puedes hacer durante el día normalmente. No te lleva mucho tiempo, la verdad, muy poquito tiempo. Si es que está, está pensado precisamente, si estamos hablando de una conexión que se da en nuestro día a día y de descubrir esa conexión en nuestro día a día y aprender a, a manejarla en nuestro día a día, pues está pensado para, según haces tu día, ir descubriendo todo esto. Realmente casi no te lleva un tiempo extra, excepto por las reuniones que vamos a tener, que esto es lo especial de que lo estoy lanzando ahora. Este curso va a quedar ahí y se va a poder comprar cuando quieras, pero ahora yo voy a estar acompañando con una sesión en directo al final de cada semana. Al recapitular, nos vamos a juntar todo el que quiera, el que no quiera no pasa nada, se va a grabar y se va a quedar ahí y vamos a poner en común... Eh, en, en pues eso, las, eh, las experiencias que hayamos tenido, preguntas que podáis tener, yo estaré también explicando, y bueno, pues ahí ponemos en común que por la primera vez que hicimos este curso, sé que pues es interesante. ¿Se puede hacer sin, sin estar en ella y, y a tu ritmo completamente? Totalmente, sí, se puede. Está pensado para eso. Pero esta vez tiene eso de especial, es como un extra que te llevas porque el precio del curso va a ser siempre el mismo, pero ahora tienes el extra de que si te apuntas este mes con nosotros, que es noviembre, que es mi mes, que es que el 8 de noviembre es mi cumple, de hecho, felicidades a los escorpio que hoy empieza el sol en escorpio y por eso, entre otras cosas, quería en el día de hoy empezar a hablar de este tema, que no deja de ser mirar más allá, que es algo que a los escorpio si no es que se nos dé bien, por lo menos nos gusta un montón. <ríe> eh, mira, pues este supongo... Sí, ya te he contestado, efectivamente. Ya te he contestado. Es, eh, lo puedes hacer a tu ritmo, ya te digo, las clases están grabadas. Y puedes optar por luego en las, esas clases que vamos a poner en común este mes que viene, estar o verlas grabadas también y ya está. Las dos maneras son estupendas, ¿vale? Hola Mariby, ¿este curso me podría ayudar a entender mejor a mis gatos? Todas las mañanas me hasta que me levanto y no sé qué es lo que quieren decirme. Bueno, eh, para eso en cuestión yo te diría, lo, si, si ya tienes ese problema, agenda una sesión con nosotras, hablamos con tus gatos y que nos cuenten. Y, si lo, y luego, si quieres aprender a hacerlo tú, entonces sería el curso de comunicación con animales. ¿Vale? ¿Que sabes, ¿Quieres hacer los dos y no sabes cuál primero? No, no, no sé decir o sea, el, cada, uno lo, cada uno como lo vea. Yo creo que esta conexión viene antes que la otra, pero eso no quiere decir que si no haces esta, luego no puedes hacer lo otro, para nada. Hay gente que ha hecho primero el otro y eso le ha ayudado a comprender mejor esta. Hay gente que ha hecho este primero y luego eso le ha hecho querer llegar también a lo otro. Están, están muy unidos, al final... Pues por eso, por eso lo saqué, ¿no? Así que cada uno como quiera. Pero si lo que necesitas es saber por qué te maullan, entonces yo iría directo a una, una comunicación, que para eso hay gente que ya lo hace. Una comunicación, les preguntamos, que nos cuenten y después tú ya decides si quieres bucear en esto o no. Y Julián, hola, saludos. ¿Qué hacemos los que no tenemos animales en casa? Pero hay, por ejemplo, gatos de vecinos que siempre andan fuera y que visitan tu casa. Pues, pues saludar, <risa> invitarles a algo. <risa> Yo he tenido gatos así. Yo he tenido gatos así, la verdad que sí. Y tengo amigas y alumnas que tienen gatos así. Eh, la verdad es que se agradece mucho cuando a los vecinos eh, tratan a tus gatos como uno más, igual que tú les tratas en casa. Los gatos... En, en especial los gatos, una de las cosas que... Bueno, nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan muchas cosas. Y el tema de la propiedad es difícil es difícil explicárselo. De la propiedad animal que nosotros lo entendemos. A nivel energético, ahí podríamos empezar a hablar con un gato. Pero animal, es que esto es mío. Eh, no lo entienden igual. No lo entienden igual. Entonces decirle oye es que esta no es tu casa le va a costar un poco más no que no lo entienda, lo no puede llegar a entender pero, pero le va a costar un poco más y si insiste en meterse en tu casa entonces por algo bueno siempre es o sea algo siente ese gato que tiene que hacer ahí porque los gatos no hacen las cosas, no hacen nada porque sí así que yo haría eso, yo saludaría le trataría bien, invitaría a algo <risa> y nada pues un amigo más en el barrio <risa> Paola me dice, ¿cómo se concreta una sesión con animales? Eh, que estoy en Argentina, ya, bueno, esto es, esta es zona online, ¿eh? Esto en, en la página web, que a ver si puedo escribir aquí, no. En la página web, que es entreespecies.com, desde ahí podéis coger sesión siempre que necesitéis, lo tenemos automatizado para que podáis entrar, la parte de sesiones, entras ahí y te sale el calendario y eliges la hora que te viene mejor, lo puedes hacer conmigo, que yo tengo normalmente un poco más de lista de espera, o con mi equipo, que es lo que intentamos con el equipo es que siempre en, un, en 24 horas como máximo puedas ya tener una sesión, 24 horas, a veces un poquito más, pero pronto puedas tener una sesión. Bueno... Eh... ¿Quién más? Tengo 12 gatos propios y 3 perras, además de dos gatos de distintos vecinos que vienen todos los días a saludar. Bueno, porque verán ambientazo en tu caso. <risa> Sería interesante, ¿no? Eh, yo siempre, una cosa que siempre me han dicho los gatos, ahora que está saliendo eso, ¿no? Es que... Eh, cuando hay muchos gatos en un sitio es porque hacen falta. Y cuando dejan de hacer falta se empiezan a ir. Y cuando dicen ir es de las maneras que haga falta. Pero cuando no hacen falta... Se van yendo. Ay, muchas gracias, Sara, por compartir. Mira, esa es la web, entreespecies.com. ¿Vale? Desde ahí, desde la parte de sesiones, podéis coger sesiones cuando queráis. ¿Vale? Bueno, tenéis... Yo no sé si había algo más. Yo hoy quería explicaros un poco eso. ¿Qué es esto del lenguaje cósmico? Cuando digo el lenguaje cósmico. Y, bueno, pues, eh, ¿de qué... ¿En qué...? ¿De qué consiste? ¿No? ¿En qué consiste? El próximo día, el próximo jueves, voy a... Vamos a ir... Voy a daros como unos pasos para empezar a conectar con el lenguaje cósmico. Luego, en el curso es lo que bucear en todo eso. Pero el próximo día vamos a seguir hablando de este tema, de esta conexión, que ya os digo que yo para mí es incluso anterior a conectar con animales, con plantas y con los demás seres vivos. ¿Vale? Y, y voy a ir dándoos alguna, una especie de guía eh, rápida, porque tenemos una horita, pero una guía de cómo empezar a conectar con ese lenguaje cósmico que, como os digo, a mí me parece fundamental. Para mí, empezar a mirar desde ese otro lugar es parte de nuestra evolución, es importante. Es ese mundo nuevo del que todo el mundo está hablando, que este año no se le escapa a nadie, que desde luego algo nuevo viene, porque lo que había ya no está, y, y cosas así, ¿no? Y ese mundo nuevo que tenemos la oportunidad ahora misma de crear, porque, bueno, puedes pensar que te va a caer del cielo y seguro que algo te cae del cielo, pero es mucho mejor cuando uno lo crea. ¿no? Pues yo creo, yo siento que se trata de crear, pero para que sea distinto de verdad, tiene que ser desde otro lugar. Y para mí que es desde otro, ese otro lugar al que tanto la naturaleza como los animales y nuestros animales nos están guiando todo el rato a ir, hacia ese lugar, hacia el que nos nos están animando todo el rato a ir. ¿Vale? Pues muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias Sandra, que me dice lo que escuché es valiosísimo, gracias. Eh, ¿Desde Chile, live, va a quedar grabado? Pues espero que sí, yo siempre intento dejarlos grabados a veces tenemos algún problema y no se graba, pero en principio espero que sí. Hola, Nicole. Marivi, ¿sabes qué hora y día de la semana serán las reuniones en vivo en el taller? Sí, serán lunes y serán tardecito aquí en España, creo que es a, de, a partir de las ocho y media, porque como hay mucha gente también del otro lado de, del Atlántico, aunque también hay gente del otro lado <ríe> del mundo a veces y nunca sabe uno cómo acertar, pero bueno, serán sobre las ocho y media y son un par de horitas, algo así los lunes, pero lo que digo o sea, quedan grabadas, que no puedes estar, me podéis mandar las preguntas antes, que de hecho os lo pido y luego en la puesta en común os, hablo, os, os, contento, os contesto esas preguntas, lo hacemos así Muy bien, no tengo ni idea de qué hora es, como siempre que me pongo a hablar pero estamos ahí, ahí ya casi casi van a ser las 8 venga, ¿alguno más? ¿tenéis alguna pregunta sobre sobre este tema? De, sin, de sincronizar con las casualidades, los mensajes, ah, también vamos a trabajar no es solo las casualidades os he hablado de algunas pinceladas pero para mí, parte de ese, de ese esa conexión y esos mensajes también nos viene a través de sueños entonces vamos, trabajamos los sueños, trabajamos el arte como... Trabajamos los sueños como para recibir y trabajamos el arte como una herramienta a veces de recibir, pero también a veces de enviar, porque si eso es una comunicación, tiene sus dos caras también. Tiene... La, la existencia puede que me esté hablando, pero es que yo puedo hablarle a la existencia y que me pregunte A lo mejor me da contestaciones a veces sin yo, sin yo sentir que le he preguntado. Pero... O, o dándome cuenta que le he preguntado y no sé ni cómo, ¿no? Eh, pero es que puedo hacerlo de manera consciente. Me explico un poquito mejor. Esto, esto me ha marcado la vida a mí. Eh, yo me acuerdo de adolescente de la carretera Madrid-Barcelona pasar por Calatayud, que está en un lugar súper... Eh, pasar por la carretera y ver Calatayud, que está en un lugar súper árido, que me llamó un montón la atención y pensar, mi padre habló de mirar Calatayud, no sé qué, algo dijo, y yo pensar, ¿cómo será vivir en ese sitio? Bueno, unos años más tarde, esta que está aquí, acabó viviendo en Calatayud durante cuatro años y nadie, ni yo, entendíamos por qué. ¿Y por qué te has venido aquí? La vida hizo tú, tú, tú, tú, allá que me puso cuatro años hasta que supe muy bien qué es vivir en Calatayud. Y entonces es cuando la vida me abrió la puerta a irme a otro sitio si quería. Y no solo eso, sino que cuando me iba a ir, fíjate, cuatro años allí, eh y fue cuando me iba a ir que me enteré que una vuela mía era de Calatayud. Hasta entonces yo no sabía ni que tenía conexión ninguna con ese sitio porque no conocía ni gente allí, ni tenía ningún tipo de parientes, ni nada. Fue la vida que hizo tu, tu, tu, tu, pum. Y allí que estuve. Aprendiendo lo que era vivir en Calatayud. Luego, la vida escucha. Ahora, ¿por qué no escucha justo lo que yo quería que escuchara? ¿Y ¿Por qué eligió escuchar esa pregunta en vez de... ¿Cómo será vivir en una supermansión en... yo qué sé? En una playa tropical, ¿no? Ahí, ahí queda, ahí queda. Para que me la contesta cuando quiera. En fin... Las casualidades tienen que ver eh, con el destino. Pues eso es parte de lo que vamos viendo. Para mí, bueno, en una de las cosas que vamos viendo también en el curso es que hay como... Depende de su vibración, por decirlo de alguna manera, hay casualidades y casualidades. No todas son el destino. A veces pueden ser que las has creado junto con otro, lo has creado desde otro lado, que bueno no sé. También habría lo primero que hablar de qué entendemos por destino. Estamos hablando del destino como lo que tu alma tiene pensado, preparado para que quiere que tú vivas, o estamos hablando como destino como lo que lo que se te no sé. ¿No? Estamos, ¿Lo estamos relacionando con el plan del alma o, luego lo, o no? Es, casi sería eso. entonces te diría, pues depende de la vibración. Depende de la vibración que tengan. Y eso se aprende a discernir. vale Por eso yo hablaba la primera vez que saqué este este curso hablaba de discernimiento, porque al final se trata de identificar esta conexión, ver un poco, entender cómo funciona. Lleva mucho tiempo, como veréis en el curso, lleva muchísimo tiempo. Esto no es algo nuevo, esto no es nueva era. Esto es sabiduría ancestral. En todas las culturas, sobre todo en las culturas bien apegadas a la Tierra y en las culturas antiguas, existe. Y se ha, se ha estudiado y se ha visto y hace poco psicólogos, Jung y otros tantos pensadores han vuelto a ello. ¿Por qué? Pues porque es parte de nosotros, es una dimensión del ser humano que hemos olvidado durante mucho tiempo. Pues sí, de, deja de estar ahí, no. ¿Tiene importancia? Toda, para mí absolutamente toda la importancia. Muy bien, pues ahora sí que he oído las campanas. Eh, me despido hasta el próximo jueves. Ahí queda este directo que he un montón de cosas por si lo queréis volver a ver. Y quedamos el jueves que viene, que vamos a ver algunos pasos, ¿vale? Voy a dar una, así, una guía rápida de cómo empezar a conectar con ese orden cósmico, ¿vale? Cómo entender ese lenguaje cósmico en el que, a través del cual la vida nos habla constantemente. ¿Sí? A mí me pasan casualidades de mirar números iguales. Eso también lo vemos. Eso también lo vemos. El tema numeritos. Que nos pasa, nos pasa. Un beso a todos. Nos vemos en una semana.